Para la vacunación Ya ahora todo el mundo Hay filas largas ya en la esquina Luego pues de la nueva regla De las tarjetas De vacunación contra la pandemia Que la van a pedir ya en varios sitios Ayer lunes fue el primer día En que la República Dominicana empe Empezó a exigir Tarjeta de vacunación con al menos Dos dosis de las vacunas contra el coronavirus Para acceder a lugares públicos Y privados ese mismo día, más de 116 mil personas en el país acudieron a los centros de vacunación a inocularse. Así lo reveló la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien dijo que esto evidencia que los dominicanos han empezado a acudir masivamente a los distintos centros de vacunación en el país, pues esta cifra es alta considerando las anteriores. Peña también agradeció al sector privado, los partidos políticos y la sociedad en general por el esfuerzo realizado para que las personas sigan inoculándose contra el virus, el que hasta el momento ha ocasionado la muerte de 4.093 personas en la República Dominicana. Tenemos el video ahí de la vicepresidenta. Vamos a verlo. Vicepresidente del Consejo Económico y Social. Y al mismo tiempo quiero decirle, don Pepe, que así como usted se refirió a las vacunas, pues ayer... El pueblo dominicano ha empezado a acudir también masivamente a seguir pues, aplicándose su vacuna y ayer pues eh, asistieron 116 mil dominicanos a aplicarse su vacuna. Eso es sumamente importante. Y queremos agradecer pues, el esfuerzo que tanto el sector privado, los partidos políticos, todas las fuerzas vivas que ustedes representan aquí, pues han hecho posible todo esto para que realmente pues sigamos avanzando y podamos llegar lo antes posible a ese 70% con segunda dosis que nos va a llevar entonces a estar pues eh, más protegidos de este terrible pues, virus. Señor Román Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral. Señor Ignacio Pascual. Hola, saludos. <risa> <¿Qué? risa> bueno, hola y saludos a todos muchachos, buenas tardes. Entonces, continuando aquí, la exigencia de la tarjeta de vacunación contra la COVID-19 en los espacios públicos y en el transporte colectivo ha sido una especie de medida adoptada para, permiso, para incentivar un, por... a que se inoculen los ciudadanos que hasta ¿Hay un paréntesis ahora se han existido. Uh -huh. Usted le dice la COVID o el COVID, ¿cómo es? Se puede decir de las dos formas, la COVID sí. o el COVID. Se puede decir de las dos formas. Sí. Ok, o sea, me siento extraño, usted dice la COVID. Sí, es, corre es correcta oh, las, sí. las dos Sí, eh, pero ahorita viene un grupo femenino y no, no, feministas. No, no, y dicen, no, está no, no, no, bien. no, no, okay. no, no. ellas no vienen. Lo que vienen son gente que no ha leído un libro Nacho en su vida. Está bien. <risa> no, no, porque si uno tiene una duda de algo, hay que preguntar claro. No, claro. Tú, ves? ...para uno aprender... ...entonces continúo... ...que esta medida ha encontrado el rechazo... ...de un grupo de personas que según dicen... ...violenta sus derechos fundamentales... ...como la libertad de comercio... ...el acceso a la educación y a la salud... ...y que fue impuesto por la fuerza por el gobierno... ...este mismo grupo rechaza a su vez... ...la aplicación de la vacuna contra la COVID-19... ...diciendo que afecta el ADN de las personas... ...y que por la misma se han reportado casos de muerte... ...problemas de cor del corazón... ...y esterilidad... ...señores, en este caso... Si usted tiene algún problema de salud, usted debe consultar con su médico. Porque usted tiene problemas de salud, tiene un médico, ¿verdad? Claro. Usted va a, claro. a ese médico y le pregunta si usted puede vacunarse o no. Y si él dice que no, que le dé una constancia del por porqué, por un papel y ya usted con eso. De hecho, el Ministerio de Salud Pública ya lanzó una, una plataforma para solicitar un permiso para esas personas con problemas que no puede, que les impiden vacunarse. También, eh, eh, Salud Pública, hace unos minutos, eh, dio un aviso, el Ministerio de Salud Pública, recordamos a toda la población que los siguientes lugares o espacios públicos se encuentran exentas de exigir la tarjeta de vacunación o la, o la prueba de PCR negativa. Primero, Centro de Salud Público y Privado y las iglesias son los únicos que usted puede ir sin la tarjeta. Así Muy bien. es. Después, después, los otros lugares tienen que <coughs> mostrar tarjeta. Otra cosa también, que yo vengo diciéndolo hace varios días, que del mundo, ¿sabe que nuestro Padre es nuestro Señor Jesucristo, verdad? Así es. Sí. <coughs> nuestro Padre, el que hizo el cielo y la tierra, el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que los hijos malcriados de nuestro Señor Jesucristo se llaman los dominicanos, los llamamos dominicanos, <risa> la yeah. oveja negra del mundo. Pienso yo por qué no quieren toque de queda, no quieren vacunarse, eh, no quieren que haga la tarjeta arriba, eh, eh, eh, no quieren que se les exijan si el gobierno se le mueren 50 gente en una mañana es un caos, el gobierno no está haciendo nada si el gobierno eh, está vacunado eh, masivamente está mal eh, si dona vacuna es malo, si no dona la va a dejar dañar, si, es una cosa increíble que el que se pone a caerle atrás a los comentarios, la suerte es que yo estoy terminando mi curso de no responderle a nadie en las redes y eso me ha ayudado más, porque yo me iba a morir ya yo iba a estar muerto, familia ¿Eh? En, en, en estos tiempos, porque que aparecen gente con unas excusas que sí. tú lo que quieres entrar en la galleta, no lo veas. ¿te entiende? Ahora, usted no se quiere vacunar aquí en San Francisco de Macorís, no se vacune. Yo estoy haciendo mandado a 300 y a 500 pesos. Yo también. No, ¿Usted entiende? <risa> usted tiene que hacer un depósito al banco. Usted lo quiere ir vea, son 500. Yo voy. Usted me llama. Hagamos fila. Hagamos fila, usted quiere eso, usted me da la lista de lo que usted va a comprar, 500 Exacto. también. Voy a pagarle la luz 300. Yo le hago eso por la farmacia 200. En Estados Unidos yo no he visto a nadie protestando, dónde? ahora quieren ir a, a, a la Plaza de la Bandera a protestar porque lo va... dieron rodilla todo aquel que no creía en la palabra <risa> compró una Biblia cuando empezó la pandemia. Así es. Exigiéndole, pidiéndole a papá Dios. Que apareciera una, una, una vacuna. Así es. Animal, bestia, ignorante. Esto no evita que te dé el COVID, sino a la gravedad, estúpido. ¿No entiendes? Claro. Te evita que, que tú tengas que empeñar en tu casa, que, que tengas que hipotecar la casa para pagar una clínica. Exacto. Te da una simple es? gripe. Claro, si tiene una comorbilidad, que tenga la vacuna, tiene que tener cuidado. Claro, claro tiene ¿no? que tener cuidado porque ustedes lo están protegiendo gratis. Así es. En, en Estados Unidos, yo no he visto en Estados Unidos gente protestando por eso. Y en Estados Unidos lo están pidiendo también. Y todo el mundo vacunándose. Y Europa. Entonces aquí, porque esto es un desorden. Así es. Este país es un desorden totalmente. Aquí, aquí, hay, aquí hay que hacer sindicato de ignorantes. Esto es ignorante, tiene que dar su carnet. Su carnet. No todo el mundo sabe. Él. Usted para una esquina y todo el mundo sabe de todo. Así mismo. El dominicano es único. Manito único. El dominicano lo quieren poner por la raya. Van a Estados Unidos y dicen, wow, llaman para acá. Ay, pero esto es muy educado. Aquí no, no es una basura. Sí. Aquí tú no ves un escándalo. Aquí tú no ves esto. Y cuando viene aquí hacen un desorden increíble. Lo del Intran, lo del registro. Se ha dicho aquí que el error del Intran ha sido poner un solo lugar uh -huh. de registro. Tiene que poner varios porque son muchos. ¿Es un pueblo, una ciudad? Claro. Con, soña, con zonas aledañas, tú sabes que nada na, más. los que vienen del ciudad, campo, los de del campo, campo vienen, los que viven lejos también. Entonces, hay que buscar la vuelta a eso para no maltratar al ciudadano, pues están haciendo una fila increíble. Entonces, hay que buscar varios, detengan eso un poquito y busquen varios lugares, puntos estratégicos, se llama eso, Exacto. para que sí, lo puedan sí, hacer. Sí. Pero eh, aquí la gente, como dijo el presidente. Si lo tienen ahí, es malo. Si lo tienen, es malo también. Así me voy? Mira, de esto de la, de la cuestión, ¿verdad? De este grupito de gente que rechaza... Óyeme, yo no sé qué, qué le pesa. Eh, una tarjetita chiquitita que la pueden doblar, meterse la ah, me En el forro de yo. celular. Sí, ajá, que okay. se meten dólares ahí para allantar. Para llantar, Para y, y, y para el bulto, <risas> dólares. Y que 20 dólares en, en un forro de, de teléfono, pero hablamos de Dios. No se meten estas esta tarjetica. Pero mira... De este grupito, óyeme, hay gente que son, que tú lo ves llenándose la boca, que son creyentes de Dios y que, que lo otro que ellos defienden la nacionalidad. Y son parte de ese grupo que está ahí metido en eso de, de, de, de incluso un sacerdote cat, eh, católico, sacer, obvio sí. sacerdote católico, eh, estuvo ahí gritando diciendo que esta medida es parte de una dictadura sanitaria en este país, oye eso. Entonces, Ager Abinaderovich, a la líder de este país, el dictador Luis Abinader, yo quiero saber si ha metido a, a par de gente presa por eso, si estamos en una dictadura. Son tan. Eh, falta de cerebro y tan. voy a decir en una palabra coloquial dominicana, son tañames, ¿verdad? <risa> <risa> son, <de> ñames, turno. <risa> son tan Son <ñames. risa> Es <risa> verdad, no sé porque es que Dios mío, ¿cómo, cómo vienen a, po a ponerse en contra de eso? Porque nada más porque quiere seguir al grupito, y yo lo digo con nombre responsablemente: un pastor ahí llamado Carlos Peña, que vive acabando con, con todo. Uh -huh. eh, que vive, bueno, incluso amenazó al gobierno por algo que no le gustaba, oye. Ay, santísimo. Oye, que yo no sé si es loco que está, y si no es loco, entonces es una amenaza pública para, para el Estado. Entonces. Carlos Peña, una data La Mari, eh, Yadira Marte, que bueno, esas son las gente que apoyan eso de, de el contratado si de yo tiene que con venir, la venir. por aquí que se me pesaca, va a empezar a acabar el mundo por este país. <risa> y va a terminar. No dar la vuelta, ¿Vale, la Americanos vuelta. Yo que queda realmente <risa> <risa> porque así o es sea, como Increíble. dice Villalona: hasta en el forro tú la puedes. Hay gente tan ingeniosa que estas mascarillas están haciendo con la tarjeta aquí y la cédula aquí. El gobierno tiene que decir Pega. que no caiga la mascarilla. Sí, palo. Jason, si sí. o sea, a la medida que uno tiene que llegar, de que no puedan entrar y tengan que obligatoriamente andar con su tarjeta y vacunarse, porque tienen que cobrar. Tienen que cambiar, tienen que comprar, no colmado, tienen que ir a los supermercados porque son necesidades humanas. O sea, a esa manera tuvo que llegar el gobierno para que simplemente tú te vacunes y andes con ella. Y todavía va a haber problemas porque hay personas que no andan con ella y quieren que, de juro a Dios, la dejen entrar. Yo fui a un supermercado de aquí, me voy el nombre, y esa mujer le hizo un show al hombre de adelante, porque él ya no tiene la tarjeta y dice, no señora, no la puedo dejar entrar porque son reglas y me están observando mis supervisores. Que no, que es una falta de respeto porque yo voy a gastar aquí mi dinero. Y que sé yo qué. O sea, una ignorancia, Roque izquierda, ese dominicano. Y ella mira su show y toda la gente mirándole, el hombre la tuvo que sacar y después ella dijo que la sacaron a la fuerza, que aquí no hay libertad, que aquí no hay que sé yo qué, pero tienen que acoplarse las reglas, porque las reglas para todo el mundo, y no es difícil, eso no te va a quitar un pedazo a ti, aquí Bueno, la, que la cumplen en otro lado, y porque qué es es? Que aquí no la quieren cumplir. No la cumplen aquí, ¿no? En otro lado, usted <risa> ve. No, lamentablemente sí, ya la gente, aunque no quieran van a tener que vacunarse. La mamá mía se vacunó, ya no quería, no, quería, no, quería. No, no, no quería ni matar de que yo le dije ayer, mami, porque yo le fui un mandado ayer. Fui a, a, a un banco y a un supermercado. Mami, mira la tarjeta y la cédula. Eso es lo primero. Diablo, al otro día estaba, estaba <risa> vacunando. Y así es. Yo creo que ya vamos, vamos a ir saliendo de esto. Ya que la gente, ya yo creo que va a ir creciendo el porcentaje de vacunados con esto. No disparó, porque ya la eh. gente tiene eso. Tú me entiendes, se, se, se están vacunando eso Y eso se anunció desde hace varias semanas. Yo, o sea, ya eso estaba anunciado. Claro. Lo que venía con la tarjeta. Así que ya usted sabe, mi gente, platifique su tarjeta. La mía, yo, yo quiero saber si la mía yo puedo cambiarla. Porque sí, está deteriorada. De, de, sí, no, como yo no le hice mucho caso y la dejé ahí, se <risa> de deterioró un poco. <risa> se está por partir por mitad. Entonces, quiero cambiarla para platificarla. Porque hay que hacer mandado, 500, okay. 300. Atención, atención al claro, dato. Atención, atención al dato. Atención ella a todos los que nos ven ahora mismo. Eh, para poder cambiar su tarjeta de vacunación debe ir a la Dirección Regional de Salud Pública que está en los rieles. Ahí Ajá, eh, usted va y los, le clase. resuelven con eso ah, de la tarjeta no. de vacunación. Sí, ah, no, ahí ahí no. van, si sí, se le pierde ¿tú? también, usted puede ahí, eh, ir ahí. Ah, oíste, Ricardito, fue Ricardito que se perdió. Ok, no, la mía estaba deteriorada, tiene una mancha de café y por ahí se fue. Entonces oh, la voy, voy a bañar. Ay, ¿tú, tú lo usaste como que, como individual. Se bañó, pues. se bañó. <risa> Porque la gente que leemos, ay, a veces pues cogemos. Lo no que pasa es que a veces cuando uno lee, uno coge papa, pa, Ve donde uno termina, uno pone la vaina. ¿eh? Y tú usaste oh, eso oye. como, como <risa> ¿cómo se <risa> llama? Eh. Ay separador, separador tú lo no usas. No. Pero bueno, qué creativo No vas. mira, no, no está demostrando, no, está demostrando que la tarjeta de colación también es multiuso. Sí, o sea. se pueden hacer muchas cosas. Bueno. Señor.